Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Estamos en vivo, en directo, sí, señores, desde el estudio. Uno de noticias, Pibay Uno. Y a, aquí estoy con BB Cortisona. Buenas noches. Buenas noches. la producción he prohibido no cara con Dorito. Y estamos muy expectantes a lo que diga este segundo bloque. Uno de los bloques más esperados en este momento. Un bloque más esperado que el otro y esta gala lo demuestra, y esta transmisión en vivo e en indirecto, lo, lo hicimos notar, muchas gracias, vamos directo, eh, señores, vamos a traer la señal en vivo, eh, señores, ya estamos directo transmitiéndoles este instante, el Backstage, el backstage es muy interesante y el Pato Lucas muy, muy aceptable. así hacemos una pausa y ya regresamos Volvemos. Volveremos.